en ellos y yo en ellos padre tú seas honrado por tu pueblo otra vez nunca Tú dejes de ser alabado, mi Padre, Siempre mi amor te daré. Padre, tú seas honrado por tu pueblo otra vez. Nunca tú dejes de ser adorado mi Padre Siempre mi amor te daré Siempre mi amor te daré Siempre Siempre mi amor te va.